Señores, continuamos en esta interesante conversación con José Beira, quien es el alcalde de Los Molares, específicamente de Sevilla. José, hemos hablado de todo lo que ha tenido que ver con la cultura, la demarcación, la población y todo eso tan importante. José, la tecnología hoy es una herramienta fundamental. ¿Cómo avanza, cómo se desarrolla tu municipio en cuanto a los temas de tecnología? Pues la verdad que en tres años puede hacer poco, pero hemos iniciado el camino. Sobre todo por parte del ayuntamiento lo que hemos hecho es ...estar accesibles y tener una transparencia que antes no existía... ...una transparencia en el sentido de que antes... Pues, ...prácticamente la población no sabía lo que era un pleno del ayuntamiento... ...no sabía lo que eran las reuniones de los políticos... ...a día de hoy, pues mi agenda la conoce toda la población... ...los plenos se retransmiten en directo... ...como antes habéis podido ver con el teléfono móvil... Eh, ...y bueno, en ese sentido tecnológicamente hablando... ...y participando en, fe en ferias internacionales de turismo, de tecnología... ...en congresos de tecnología que también hemos participado pues nos vamos haciendo al mundo digital en el que tenemos que estar, un mundo globalizado en el que si no competimos en tecnología, pues nos quedamos atrás. Y ahora, precisamente este lunes, pues vamos a sacar ayudas desde el Ayuntamiento, económicas, para que para subvencionar actuaciones en las empresas locales, en el que se le va a pagar el 30% de la, de la inversión que hagan en tecnología, que hagan en infraestructuras tecnológicas para modernizar el negocio. José, la tecnología, tú hablaste de que las reuniones se transmiten de manera directa, vía live, esos, esas reuniones son de los concejales, regidores, ¿cómo, ¿cómo explicaríamos para que la audiencia entienda? Sí, para que nos entienda, bueno, pues efectivamente, tanto el alcalde como los concejales, es decir, el mayor representante con los representantes del, del resto de partidos políticos, tenemos por obligación legal una vez al mes reunirnos y debatir por distintos temas. La, por, la aprobación de presupuestos, por ejemplo, de ordenanzas municipales, de dación eh, de, de cuentas de los decretos de alcaldía que yo firmo, pues todo eso se hace una vez al mes. Pues eso antes la gente, obviamente, ni acudía, porque ni se enteraban, ni sabía lo que era, prácticamente. A día de hoy, como digo, se publica a través de los teléfonos móviles en directo, se tiene una red de WhatsApp de todos los vecinos del pueblo, para, que a, a través del móvil se le manda para que puedan ver, no solamente los plenos, sino cualquier rueda de prensa que hable sobre algún, algo del pueblo, como acabo de hacer, como digo, pues se retransmite en directo para que, y se manda por WhatsApp para que puedan acceder. En Facebook se publica absolutamente todo, las bases de empleo, las convocatorias de subvenciones y también se mandan por WhatsApp. Entonces de esa forma la gente está accediendo y a través pues, de eso, de los canales tecnológicos que ahora mismo tenemos. José, hablaste ahorita de manejo de recursos, manejo de las finanzas municipales, esto se mantiene transparente, la persona puede estar al tanto de todo lo que se invierte, ¿qué se hace con ese presupuesto? Pues nosotros tenemos un presupuesto, no sé la moneda, la moneda que tenéis, y soy el peso dominicano, ¿no? Sí. El peso dominicano es 0,015, creo recordar, euros, pues multiplícalo por 3 millones y medio de euros, es lo que gestionamos nosotros desde el ayuntamiento. La mitad del presupuesto se va en personal, es algo que hay que ir mejorando porque muchas veces se invierte tanto en personal y hay veces que hay mejor ser más eficiente y más eficaz que no tener tanto personal. Y la otra parte, bueno, pues se va a gastos corrientes, a luz, agua, inversiones, eh, políticas de juventud, políticas de cultura, de fiesta, que es donde más se invierte. ¿Por qué? Porque queremos atraer turismo, queremos atraer eh, personas a nuestro municipio. Si tú no inviertes en cultura y en fiesta, la gente no viene, por lo cual. La economía no se mueve. Si tú acostumbras a la población a darle paguitas o a darle dinero, sin nada a cambio, la población se duerme y el pueblo no crece. Y yo estoy totalmente en contra de eso. Yo soy de los que te da la caña de pescar para que tú pesques. No te voy a dar el pescado en la bandeja todos los días. José, hablaste de Dádiva, hablaste de esos temas, son muy interesantes, pero... Todos conocemos y entendemos que una de las tareas fundamentales de las alcaldías es el tema de la recogida de la basura, los desechos sólidos. ¿Cómo se maneja esto y cómo trabajan ustedes en los temas de reciclaje, José? Nosotros tenemos contenedores de reciclaje por todo el pueblo. De hecho, se ha hecho una inversión de compra. Actualmente tenemos, si hacemos la media, un contenedor por cada 28 personas, que la verdad que es bastante buena la media. Se ha hecho una inversión en contenedores de reciclaje que hace tres años no existían, con el antiguo equipo de gobierno no existían prácticamente los contenedores de reciclaje. Y nosotros recogemos la basura todos los días, salvo el domingo, se recoge todos los días la basura. Y los contenedores de reciclado, es decir, de plástico, de vidrio y de cartón y de aceite, esos se recogen tal como se van llenando. Tardan más en recogerse, por lo cual se puede decir que se recoge a lo mejor una vez cada 15 días. Se llevan a un punto limpio los que son de... ...de reciclado y los que no pues se llevan a un vertedero... ...obviamente legal... ...y mi pueblo pues, se puede decir que está bastante limpio... ...o sea, es difícil ver un contenedor lleno de basura... ...es difícil ver una papelera llena de basura... ...porque además eso pues quebrantaría la imagen de nuestro municipio... ...y es difícil además pues como te digo ver basura por el suelo... ...tenemos limpieza todos los días con máquinas limpiadoras, barredoras... ...por todas las calles del pueblo... ...no hay calle por la que no se pase... ...limpieza también a mano por todas las calles del municipio... ...y eso hace que nuestro pueblo tenga una imagen pues digna de cara al resto del mundo. José, tú sabes que los tiempos van cambiando, el tema del reciclaje es de suma importancia... ...la cultura, la función de las personas del pueblo apoyan esto, participan... ...o si hay algún tipo de motivación para ellos para poder cada vez incentivar el reciclaje. La cultura del reciclaje evidentemente hay que inculcarla desde pequeño. Tú no puedes pedirle a un joven que recicle si no lo has educado. Entonces, aparte de esta recogida selectiva que se hace, de esta inversión en ecología en futuro, porque al final es el futuro de nuestra tierra, de nuestro mundo, eh, aparte de esta inversión hay que hacer una labor de concienciación, de educación. Por tanto, también llevamos a las aulas de los colegios, llevamos a las calles del pueblo con campañas de comunicación, pues la importancia de reciclar y de cuidar para tener un mundo mejor. Sí. Hablado desde Hablado Aulas, que es muy importante esta educación. José, si acaso algún ciudadano se atreve por cuestión de dejar una basura en la calle en un lugar que pueda afectar la imagen de este pueblo, ¿hay algún tipo de sanción o pena por esto? Bueno, sobre todo la verdad que en mi pueblo la basura se recoge por la noche eh, no solamente en los contenedores sino que en las calles del centro se recoge por la mañana se deja por la noche en la puerta y por la mañana temprano se recoge toda entonces es que eso está permitido hacerlo lo que sí se multa y se persigue mucho es sobre todo la recogida de heces de animales la, la, sí, las, cacas, las cacas de animales para que no entienda ¿no? eso sí se persigue se multa es muy difícil multarlo porque claro nadie va con el perro delante de la policía pero sí es verdad que en estos meses para atrás se han puesto bastantes ...bastantes sanciones por esa práctica tan, tan sucia y que tanto perjudica la imagen. José, sé que le va a inquietar a todos nuestros amigos y ¿cuál es el costo de esta multa por este tipo de práctica? ¿El de la caca de los perros? Pues son, la, la más chica son 90 euros. ¿90 euros, José? Sí. Pero una familia pequeña no puede pagar esta multa. Porque pues no tenga perros. José, interesante conversación contigo, José Veira, alcalde de la Comunidad de los Molares. José, ¿alguna motivación de lo que es esta fiesta para que tu comunidad pueda conocer República Dominicana y los dominicanos también puedan conocer esta Comunidad de los Molares? Creo que son, vamos a hablar ya en términos generales, España y República Dominicana, dos países increíbles, ...dos países hermanos, dos países que estamos unidos... ...desde hace muchos siglos... ...y que bueno, a partir del siglo XIX perdimos un poco la unión... ...pero que precisamente creo que nos consideramos... ...como países hermanos... ...y precisamente el turismo entre ambos entre ambos, entre ambos territorios... ...es un turismo fluido, es un turismo que, que existe... ...que es real, que es grandioso... ...que nos llena todo de experiencias diferentes... ...porque quizás en República Dominicana podamos disfrutar más... ...pues de playas y parajes naturales únicos en el mundo... ...pero en nuestro país, en España en nuestra... ...todo en el turismo de interior... ...que es al que yo hago referencia con mi pueblo... ...pues encontramos un patrimonio artístico... ...que quizás pues por la historia de República Dominicana... ...no puedan encontrar allí... ...aquí pues, van a encontrar fortalezas medievales... ...van a encontrar ruinas romanas... ...van a encontrar eh, historia prehistórica... ...como es en el caso de mi pueblo... ...van a encontrar fortalezas como digo medievales... ...es algo que al turista de República Dominicana... ...no le va a gustar una playa porque la tiene en su país yo ...que ese turismo de interior que mi pueblo ofrece... ...a todo el que quiera visitarnos. José, la visita en el día de ayer de los Reyes de España... ...¿qué impacto tiene qué significa para ustedes... ...esa visita en esta apertura de Fitul. Hombre, pues para mí que soy monárquico significa... ...que una de las, bueno, que por decir el jefe de Estado... ...el mayor representante de nuestro país... ...y además creo, y lo digo con total sinceridad... ...creo que es el mejor relaciones públicas... ...que puede tener España... ...pues obviamente tenía que estar en este evento... ...inaugurando este evento que tanta riqueza le da a nuestro país, que somos un país en los lo que el turismo, bueno, pues, es de las principales fuentes de principal, uno de los principales factores dentro del Producto Interior Bruto y que atrae tanta riqueza a nuestro país, pues, obviamente, los reyes tenían que estar presentes y para mí, obviamente, es un orgullo. José, la política en España, los fondos europeos, el manejo y todos esos temas son de bastante interés. Aquí escuchamos algunos debates en ese sentido. ¿Cuál es la posición de tu partido o si llegaste independiente y si tienes planes tal vez de continuar por más tiempo en la alcaldía? No, no fui con el independiente, mi partido es el Partido Popular. Pues nuestra postura respecto a los fondos europeos, y voy a hablar como alcaldes que estamos todos como un poco perdidos. Estamos todos como un poco perdidos porque vemos a un presidente, el señor Sánchez, ...que se olvida de sus alcaldes... ...se olvida de sus alcaldes del país... ...no de sus alcaldes socialistas... ...que de eso no se olvida... ...a los suyos sí les avisa... ...pero sin embargo el resto estamos como perdidos... ...y para un pueblo de 3.500 habitantes... ...con poco personal técnico... ...es muy difícil... ...aspirar a subvenciones de 6 millones de euros... ...con el papeleo que ello conlleva... ...sin formación y sin información ninguna... ...vamos como a... ...como ciegos ...como... Mmm, ...dos parches en los ojos... ...intentando... Pues rescatar el último euro que podamos y desde luego nosotros lo vamos a hacer, hemos contratado una consultoría para que nos lleve estos temas, porque como le digo, en un municipio tan pequeño no tenemos la posibilidad de tener personal técnico disponible para ello, pero la verdad es que se está comportando el señor Sánchez con una falta de lealtad total hacia todos los pueblos de España, porque no solamente se debe acordar de sus alcaldes, sino también del resto de alcaldes del país, porque los ciudadanos son todos iguales independientemente de lo que voten. Excelente. Señores, una interesante conversación con José Veira, alcalde específicamente de la comunidad de Los Molares, como hemos conversado de interesantes temas. José, agradecer tu tiempo. Un saludo a los amigos de República Dominicana. Un saludo para todos. Os espero en España, os espero en Andalucía, en Sevilla y en concreto en Los Molares, en mi pueblo. Muchísimas gracias por esta oportunidad y os espero, como digo, en mi país.